Basura ¿Qué es el lixo para vosotros? La basura para mí es una de las contaminaciones más grandes que existen en el mundo por causa del humano não tem más. Somos os que contaminamos em... Você acha que é só os humanos que contaminam? Sim. Por quê? Porque os humanos não sabem quanto se no que se trata de comida, no que se trata, o água, as plantas, os árvores, a terra, o petróleo... Você não acha que as indústrias também têm uma parcela de culpa? Sí, las industrias también tienen culpa de eso porque producen tanto y tanto y tanto, demasiado con muchos plásticos y cada vez más plástico y cada vez más basura, cuando no pueden hacer menos Esto causa mucha basura para la gente, ¿no? En el petróleo. Petróleo. Sí, el petróleo prejudica nuestro país. ¿Con qué? Eh, los bosques. Eh, dañan todos los bosques, causan deforestaciones. ¿En este su o país o qué prejudica las florestas, bosques. Tara... Tara los bosques? Para sacar papel, para sacar madera, para sacar cosas que los humanos usamos, pero en el... veces está un poco... Tan necesario pueden usar eh, conscientemente y talar conscientemente los árboles. Algunos, no todos, y ustedes pueden estar en un bosque eh. <risas> bom, por hoy. Chao. Brasilio Vallejo, 13 años, y Ecuador. Amalia Uribe, 12 años, Colombia. Cayo, 14 años, Brasil. Brasilio Vallejo, 13 años,